Pupano Hoy Me metí bajo la cama Intentando soñar Recorrí, resucité Mundos Ahí estaban Mis sueños muertos Rostros con media Sonrisa que pintar El café ya se enfrió, mi corazón se congeló Los bajos de esta cama no son suficientes, no Supe que nada podía redimirme Solo tu voz puede persuadirme canciones tristes y ahora dime cómo lo hacemos cómo lo resolvemos cómo movemos todo lo que hemos escrito hablado dibujado y amado La sentencia se firmó cuánto amor se malgastó Y es que lo que hicimos todo Lo que hicimos todo, amor Hablarás de almas Que conectan y se marchan Sin razón ni explicación Que en la vida todos son instantes no, no, no, no, no, no es suficiente El café ya se enfrió, mi corazón se congeló Y es que lo quisimos todo lo que hicimos todo amor.